Eh, en este mundo tan globalizado y con cambios este, vertiginosos como, como el que estamos viviendo, todas las organizaciones tienen que tratar de, de adaptarse y poder eh, responder en una forma ágil y adecuada a, a los desafíos nuevos y la Universidad de la República no no queda por fuera de estos, de estos movimientos. Este es uno de los proyectos de transformación institucional eh, más importantes de la Universidad de la República en la última década. Eh, en particular, el proceso de transformación del ISEF, enmarcado en este proyecto de desarrollo institucional, tiene un componente clave en la transformación técnico-administrativa y de servicios. Eh, estamos este, tratando de implementar eh, cambios a nivel de procesos, de eh, estructuras que acompañan eh, los desafíos de la universidad para lograr sus objetivos. Como lo estamos entendiendo desde el Proctorado de Gestión, este mundo TAS es inseparable de ese mundo académico. Eh, la integración de estos dos subsistemas, el trabajo compartido, es clave para el cometido central que tiene eh, el ISEF la producción de conocimientos y el desarrollo de capacidades en un país que lo necesita y muchísimo en el ámbito de la educación física este tipo de, de iniciativas que ha tomado el CEF eh, de compartir un proyecto eh, de, de, de, de renovación eh, que acompañe las, las, las nuevas eh, estructuras académicas y los planes de estudio nos parece fundamental eh, como contribución para que todos los funcionarios, eh, ya sean docentes y TAS, eh, estén en línea y puedan aportar desde los saberes de, de los distintos colectivos.